que okay, mire, miren miren carros ahí hay, hay carros es todo chido hay una camioneta de nabo voy a, a trepar muros como lo que somos no los mexicanos okay. pues ya estoy en, en... ¿Cómo, ¿cómo chateo eso es la única forma de es aquí con como chateo en el juego Güey, ¿qué verga te hiciste? Oye, ¿cómo cambio la vista? ¿Cómo cambio la vista? Te... Bueno, es pedo, está bien la, la primera persona, pero... Ahí está, ahí va. Pero sí, sí me gustaría saber cómo cambiar la vista, cara. Ahí está, ahí va mi equipo. Ahí, güey. Ahí, wey. Safe Zone, a huevo. A ver, ahí van esos cabrones. Ese verga, ese verga. Coño, quiero un arma, quiero un arma. ¿Dónde hay un arma? ¿Cómo, ¿Cómo agarro arma? A ver. Verga, coño, verga. Toma, hijo de la verga. Toma, hijo de la verga. Toma. Mátelo, coño. Mátelo, verga. Hijo de la verga. El otro cabrón dónde estaba, güey. No, güey. Este es chino, cabrón Este es chino Hello, can you hear me? Can you? A la verga, no veo, cabrón No sé ni cómo estoy cayendo, ok Ahí está la horizontal Y, y, y, y luego, ¿cómo? ¿Dónde está la? No mamen Ah, aquí está, aquí está, el pinche piso Ya decía yo bro. Ok Ahí van esos vergas Esos puntos Son de... de, de mis aliados verga con la verga con de la verga vamos y es que no puede correr más rápido esta madre verdad no, pues, ya le pido mucho ahora el pedo es que no sé cómo cómo chatear cómo comunicarme con estos aliados que son otros de jugadores random y pues aquí estamos nada más sin ca no mames nada más porque me caí de ahí ya me quitó casi un 10% no mames este güey a estar más jodido que la verga a un arma verga no hay nada ok a huevo de esto a huevo ahora sí ya a huevo wey. ya por fin por fin vamos a disparar, que pedo, mano ¿Cómo hablo? ¿Me oyes? ¿Can you hear me? ¿Can you hear me, motherfucker? Fucking bitch. Bitch, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Nigga, nigga, nigga. 100% nigga. What? What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? What? What, what? what? How, how, how, how, how? Ay, aguata! Verga, coño Tengo No tengo ni, a ver Me cago en la pu... No tengo ni una bala, coño ¿Para qué madre quiero un rifle si no tiene balas? No mames hasta eso, coño No mames Pinche juego de... No Tej A ver, ¿qué es que me tengo que echar o qué? No, no puedo, no puedo tomarlos. Ok, no hay ni balas. Imagino que todas las tomó ese cabrón. Se No, no mames. Ya se fue ese verga. Ok, perfecto, yo conduzco, verga ¿Y ahora? Hijo de tu puta madre Hijo de su maldita madre, ¿vieron? Creo que era del mismo equipo, ¿eh? Y, y me mató el hijo de su maldita madre Negro malnacido, cabrón Puto negro de mierda No mamen, hijo de su puta madre Eh, eh, hello Hey, hey, hello, fu fucking gringo shit. Por eso van a ser bombardeados hasta la mierda. No mamen, ¿cómo? o sea, por eso está jodido su pinche país. ¿eh? Realmente Estados Unidos está jodido. La neta que lo, lo único que tiene Estados Unidos es porque gracias a todos los pinches saqueos de todos los pueblos. De, de, que, que, de ¿Qué hijos de puta, la neta? ¿Qué huevos? Matan a sus propios aliados a lo pendejo, eh. O sea, ¿qué huevos de, de gente, eh? A ver, por, por mientras, a ver, exit match, a la mierda, no, no me sorprende que Rusia les vaya a partir el culo, cabrón, pinches gringos pendejos, la neta, wey, están tan mal esos vergas, o sea, qué pedo. Wey.